Bienvenidos al módulo de inversores. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo vamos a analizar y comprender los principios de funcionamiento que rigen el proceso de conversión de DC a AC, es decir, el proceso de inversión. Analizaremos el modelo de vectores espaciales de los inversores trifásicos. Estudiaremos las formas de onda el comportamiento y el contenido armónico al sistema de alterna de las diferentes topologías de inversores, tanto monofásicos como trifásicos. Analizaremos finalmente los esquemas más comunes de modulación que permiten obtener formas de onda más sinusoidales en los inversores. También analizaremos lo que se conoce como la modulación delta, que es el seguimiento de corriente por parte de un inversor. Este módulo se encuentra organizado en ocho temas. En el primero veremos el principio de funcionamiento del puente inversor. En el segundo analizaremos las distintas topologías del inversor monofásico. En el tercero conoceremos el principio de funcionamiento del inversor trifásico y su modelación. En el capítulo 4 aplicaremos la teoría de vectores espaciales que estudiamos en un módulo anterior en el análisis del inversor desde el punto de vista de la fuente y de la carga. Finalmente, entraremos en los temas donde analizaremos los principios de modulación. Hablaremos de la modulación por ancho de pulso o PWM. Veremos en los temas 6 y 7 los distintos esquemas de modulación que hoy en día se utilizan con los inversores a fin de poder obtener menor tensión efectiva o mayor tensión efectiva es fundamental, mayor tensión efectiva o menor THD. Y finalmente hablaremos un poco de la modulación delta que es el seguimiento de corriente y algunos tips sobre la instalación de los puentes inversores. Sin más preámbulo, los invito a ver cada uno de estos temas que conforman el módulo de inversión. Gracias por su atención.